Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y todas los que os unís de nuevo a estos diálogos excepcionales que organizamos en Cristianismo y Justicia desde el inicio de, de la pandemia, o al menos desde el inicio de la pandemia aquí en, en España, ¿no? desde mediados de marzo en que empezamos ¿no? este periodo tan raro de nuestras vidas, en que nos encerramos en nuestras casas y nos confinamos, pues quisimos también, desde que hicimos justicia, aportar nuestro espacio de debate y de diálogo con miembros de nuestro equipo que pueden aportar alguna, alguna luz, uh, un poco de análisis a la situación que estamos viviendo y que nos ayudan así a, a vivir un poco mejor también, también este tiempo. ¿no? Aquí en España ya hemos empezado desde hace unas semanas pues, todo el proceso de, de desconfinamiento y empezamos un poco la apertura y la situación realmente está, está cambiando, ¿no? pero los debates siguen completamente abiertos y nos es necesario aún hoy pues, hacer bastante, bastante análisis de lo que nos está pasando para entender hacia dónde y hacia qué horizonte nos dirigimos. Vamos cerrando, como decía, nuestro ciclo de diálogos excepcionales porque lo vamos a dejar la semana que viene. ¿eh? Hoy hacemos nuestra onceava sesión y la semana que viene, con la sesión número doce, pues vamos a acabar con este ciclo de, de diálogos. Eh, será, eh, luego lo recordaré también, pues el miércoles 17 No el jueves como hacemos normalmente, sino el miércoles 17 Y el tema de hoy, el tema que, que hoy queríamos abordar, es la cuestión de la política y la cuestión de la globalización. ¿no? La actual pandemia pues, ha puesto sobre la mesa las tensiones que existen en nuestro tablero global, ha acelerado dinámicas que se venían dando, nos ha hecho cambiar también muchos de nuestros diagnósticos uh, sobre nuestro contexto de, de globalización. Y ni qué decir, ¿no? que hemos estado pues, todos estos tiempos viendo cómo se imponían estados de alarma diferentes en diferentes tipos de países. Cómo esperábamos también, cómo reaccionaría la Unión Europea para la ayuda a los países más afectados. ¿no? Muy pendientes también de lo que hacía o dejaba de hacer Trame en los Estados Unidos, en un Estados Unidos impactadísimo por la pandemia. Eh, y pendientes también del, del impacto que la pandemia podía tener en países del sur global ¿no? y en África sobre todo. Y para hablar de todo esto, pues hemos traído hoy aquí a dos buenos amigos. Uh, por un lado tenemos a Chema Vera. Buenas tardes, Chema. Hola, buenas tardes, Xavi, Oscar, amigas, amigos, un gusto. Chema, os lo presento, él, él ha sido hasta hace muy poco director de Oxfam Intermón y ahora lo es de forma interina de Oxfam Internacional. ¿Eh? Oxfam es una entidad referente para muchísimos en el campo de la cooperación al desarrollo, la respuesta a emergencias y también en la incidencia para la construcción de un mundo más justo. Él vive entre Madrid, Barcelona y Nairobi. Nos contaba ahora que estás has pasado el confinamiento en Madrid, ¿verdad, Chema? Así es, estamos aquí. Con, la, con los hijos, con okay. la familia. Muy bien, pues tenemos la suerte a Chema también de tenerlo entre los miembros del patronato de Cristianismo Justicia. Un gusto. Al, al otro lado tenemos a Óscar Mateos. Um, buenas tardes, Óscar, también a ti, gracias por estar aquí. Buenas tardes a Xavi, a Chema, un placer y buenas tardes a, a todo el mundo. Óscar es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad Blanquerna de la Universidad Ramón Yuy donde coordina también un grupo de investigación, Global Coach, sobre conflicto, seguridad y desarrollo. Y hasta bien poco, y durante 10 años, que no está nada mal, ha sido el responsable del área social, en se y justicia. Por lo tanto, muy buen amigo y muy buen compañero también de, de varias batallas. ¿Verdad, Oscar unas cuantas. Bueno, pues a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos y poder tener este rato de diálogo. Y como siempre, a las personas que nos acompañáis en directo desde nuestro canal de Facebook, pues animaros también a compartir uh, vuestras preguntas, vuestras impresiones de aquello que vais escuchando. Uh, también a compartir desde dónde estáis hablando, que esto siempre nos gusta ver pues, tantas personas que nos, nos acompañan, tanto desde aquí de España como de países sobre todo de, de Latino, Latinoamérica. Y, y nada, sin más, pues empezamos un poco este diálogo, ¿no? Hemos titulado Globalización, Contexto Multipolar y Gobernanza Política. No vamos a resolver todos estos temas, evidentemente, pero sí vamos a ver un poquito, ¿no? ¿Qué nos enseña la, la COVID-19, esta pandemia, sobre estas cuestiones, ¿no? Y la primera de las preguntas o de los temas de diálogo, bueno, pues va en torno a qué luces y qué sombras de la globalización nos pone esta pandemia sobre la mesa, ¿no? ¿Qué dinámicas de las que ya veíamos yendo desde hace tiempo, se confirman y cuáles de, dinámicas de la globalización las vemos más bien claramente desmentidas. ¿Quién se anima a empezar? Oscar Díaz. ¿Tiro yo? Sí. Bueno, pues, muchas gracias y, eh, nada, la verdad, un placer poder, eh, pues, a, a contribuir también a, entre todos y todas, ¿no? a arrojar un poco de luz, que yo creo que es de, de lo que se trata en este momento, ¿no? de tanta incertidumbre, ¿no? Lo que preguntas yo creo que es la, seguramente la pregunta del millón, eh, es la pregunta que, que muchísimos expertos están haciendo estos días y que no es fácil, porque yo creo que es un momento de muchísimas preguntas. ¿no? Ahora bien, a mí se me ocurren como tres o cuatro cosas seguramente eh, eh, vinculadas a, a ese nuevo escenario ¿no? que, que se sitúa de, ese, eh, de este escenario post-pandemia. ¿no? Yo creo que a lo que preguntas en primer lugar, y yo creo que ha sido uno de los debates, yo creo que el escenario COVID-19 no es un punto de inflexión, o no es un punto de ruptura, sino creo, yo creo que lo que hace es añadir complejidad y acelerar muchas dinámicas en las que ya estábamos inversos. En, algunos, en algunas cuestiones sí que va a abrir un tiempo nuevo, ¿no? pero cuando analizamos sobre todo eh, ¿De dónde venimos? Yo creo que la COVID-19 sobre todo lo que nos enseña es que eh, existían unas corrientes de, de fondo. Yo creo que seguimos en ese proceso que Boaventura de Sousa Santos llama la transición paradigmática, una transición entre paradigmas, entre algo eh, que es en ese cambio de época que tanto hemos teorizado también en cristianismo y justicia, y lo que vemos es eh, las tres grandes crisis eh, que están subyaciendo en toda esa situación. La crisis social, una crisis de desigualdades bestial a nivel global, que también afecta a los países occidentales, una crisis democrática, una crisis de la representatividad y una crisis, evidentemente, climática, ¿no? que sitúa la inviabilidad del modelo. Yo creo, en segundo lugar, seguramente lo que hace acentuar la dinámica entre outsiders e insiders ¿no? de la globalización, lo que podríamos también denominar como ganadores y perdedores. ¿no? Porque... Ha sido una de las características que seguramente eh, más ha, ha puesto de relieve la globalización. ¿no? ¿Cómo hay quien ha ganado con la globalización? Branko Milanovic nos lo recuerda: ¿no? que es el, el top 1%, los más ricos del planeta y las clases medias asiáticas, y cómo hay una serie de perdedores de la globalización. Yo creo que eh, el. Uh, esta pandemia nos recuerda y acentúa esa dinámica entre outsiders e insiders. Yo creo que con un elemento añadido muy importantísimo y que viene para, para quedarse, ¿no? y que creo que es el que genera cierta estupefacción, y es que eh, el mundo occidental está dentro de esos perdedores. Es decir, la precariedad, la vulnerabilidad, la incertidumbre, algo que hace 30 años quedaba muy lejos eh, de las clases más o menos bienestantes occidentales, hoy día les toca de lleno ¿no? y rompen. Ese contrato social, ese horizonte más o menos de certidumbres que se dibujaba hace 20 años y que hoy vemos que eso se está desvaneciendo. Es decir, eh, la dicotomía norte-sur tradicional yo creo que se difumina todavía más ¿no? y lo que vemos es que el mundo de los outsiders entra de lleno también en, en el mundo occidental. ¿no? Yo creo que, en tercer lugar... Eh, consolida dos elementos que quizá no, no nos habíamos acabado de creer o de asumir, ¿no? que es la interdependencia y la ecodependencia como los dos ejes vertebradores de nuestra realidad. ¿no? Que yo creo que, eh, de alguna manera, tan de relieve está, está poniendo todo esto. ¿no? Hay, hay quien ha dicho que la pandemia es el prólogo, ¿no? es un ensayo general de la crisis eh, climática. ¿no? Y, por lo tanto, eh, pone de relieve precisamente esos dos elementos que han venido para quedarse, que no van a marchar, eh, y que de alguna manera vamos a tener que gestionar ¿no? y que vamos a tener que poner eh, en, en definitiva encima de la mesa. ¿no? Yo creo que eh, en el fondo lo que nos señala es que el rey va desnudo ¿no? y que estamos en un sistema eh, que se está agotando, en un modelo que se está agotando y que no hay vuelta posible a la normalidad. ¿no? Que lo único, eh, la única alternativa que tenemos es repensar precisamente las posibilidades de deconstruir esa normalidad y de construir uh, un escenario eh, sostenible, un escenario democrático, un, un escenario donde la vida esté en el centro. ¿no? Chema, ¿Estarías de acuerdo? Uh, ¿Se van acercando estos mundos del sur global y del norte global? ¿Se van ¿no? ¿Se va difuminando de alguna forma estas diferencias? No te escuchamos, Chema. Uh, tienes que desilenciarte el micrófono. Gracias. Perdón, porque, porque me había mutado. Eh, siendo, siendo cierto, estaba diciendo que, que sí no, que siendo, siendo cierto, yo estoy totalmente de acuerdo y es el análisis que, que compartimos sobre la globalización. Creo que aún así la, la pandemia sí ha mostrado eh, la desigualdad más atávica, más, más histórica, ¿no? con ese mundo dividido eh, en lo que yo diría en tres. Eh, por un lado, quienes eh, o bien estamos en los pocos países con un sistema de salud fuerte, por más que se haya visto desbordado, roto, con las escenas que hemos visto aquí en España, pero aún así con un sistema de salud pública, universal, fuerte, tocado, pero con una, con, con, con una, con una capacidad que coincide con, en su mayoría, aún así con esa precariedad, que se asienta en nuestras sociedades con una capacidad de respaldo público todavía alta, de redes de, de seguridad y de solidaridad en entornos familiares, sociales, que, que al menos permiten amortiguar esa, esa crisis económica y versus... Eh, quienes es, no? están en una situación donde no hay sistemas de, de salud que puedan responder, donde el máximo que, que hay es unos pocos que pueden pagar los user fees, que pueden pagar ese coste brutalmente alto de la sanidad privatizada en países africanos, en América Latina, Caribe, eh, para acceder a un posible tratamiento o en el futuro vacuna veremos, eh, y que además en su inmensa mayoría no tienen redes. Eh, no, son de salario diario, son de ese 70% de in, informalidad en países asiáticos, América Latina, en la cual no tienen una red personal, las familiares se agotan, los ahorros se agotan y no hay un Estado que pueda su, sujetarlo. El cálculo que desde Oxfam hacemos es que, y lo seguimos man, manteniendo aún, es que la pandemia podría llevar a 500 millones de personas más a caer en la, en la pobreza. Eh, esto es, ya estamos viéndolo, cómo se va avanzando en esa, en esa dirección. Y luego está ese tercer grupo, que es al que sí se refería a Oscar, que es quien se escapa, ¿no? es el billonario. Y a, asombrosamente en esta crisis ya hemos visto. Eh, cómo eh, se benefician de, de ella. Eh, la riqueza de los billonarios creció en un 13% en estos 13, estos, en estos 13 meses. ¿no? La filantropía creció también, ha habido muchísima donación, pero ya sabemos hasta dónde da respecto a un sistema impositivo que asegure que hay una contribución real a, a estas situaciones. Creo que, que afecta también y podemos ahondar algo más en ello. No, no me meto mucho ahora en el multilateralismo y en, en el hasta qué punto lo, lo abordamos como humanidad, el concepto de bien público global y de mal público global, ¿no? y cómo nos enfrentamos a él. Qué interesante. Um, uh, una de las cosas apuntabas, Oscar, ¿no? decías, uh, bueno, vemos como las tres grandes crisis, ¿no? una de ellas es la, es la crisis democrática, es probablemente... Uh, uno de los, de los temas que, que se está poniendo sobre la mesa ante esta situación que la pandemia nos ha obligado ¿no? a, a, a tirar adelante estados de alarma uh, y esto acaba generando una tensión entre esta dinámica de seguridad y libertad que pone, que pone en tensión la democracia ¿no? y que se vive en las democracias como una amenaza constante. Hemos visto como la globalización ya per se, digamos, era una amenaza o una dificultad, digamos, para las democracias y ponían en crisis los estados-nación. Ahora también esta situación sigue tensionando aún más las democracias. ¿Hacia dónde creéis que se decanta la balanza? ¿Hacia dónde nos dirigimos en esta polaridad entre seguridad y libertad? ¿no? Seguridad lo que significaría estados más, uh, más autoritarios, libertad, más democracia. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Yo diría que lo que hace es nuevamente profundizar una corriente de fondo. ¿no? Es decir, el debate o la centralidad de la seguridad en un sentido clásico, tradicional, militar, dura, es un debate digamos, que desde la Segunda Guerra Mundial ha centrado las relaciones internacionales. Eh, toda la Guerra Fría, eh, el núcleo del debate y de la tensión es fundamentalmente securitaria. ¿no? Yo creo que los años 90 son un pequeño paréntesis, un pequeño paréntesis donde el desarrollo, la seguridad humana, esos giros conceptuales y, y discursivos, eh, digamos, generan una ventana de oportunidad, ¿no? En la posibilidad también de que Naciones Unidas y el multilateralismo eh, pues, eh, lideren lo que hasta ese momento no han podido liderar pero el 11 de septiembre del 2001 plantea un punto de inflexión clarísimo que es en el que estamos inmersos. Y yo creo que la pandemia lo que hace es incidir precisamente en esa uh, dinámica securitizadora que no es otra cosa que la construcción discursiva de amenazas para legitimar determinadas praxis, ¿no? Para legitimar determinadas decisiones políticas o estrategias, ¿no? Que es lo que hemos visto en Irak, en Afganistán, en decisiones que tienen que ver con la securitización del continente africano y la militarización del continente africano, ¿no? Construyendo esos espacios como amenazas potenciales a la inestabilidad internacional y, en el fondo, a los intereses occidentales, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que hace es agudizar esa dinámica, no es nada nuevo. Yo creo que con un componente quizás novedoso, que es el que Harari y un Hulchan, ¿no? con algunos, eh, digamos, eh, filósofos han puesto sobre la mesa, que es el debate tecnológico. Y hasta qué punto ellos están advirtiendo, también Marina Garcés, por ejemplo, del peligro de lo que ellos llaman la tiranía digital. ¿no? Es decir, de cómo las sociedades amedrentadas por el miedo a... Pandemias no controladas por la incapacidad de sus estados o de determinados actores a gestionar este tipo de cosas pueden estar mucho más porosas a aceptar, eh, pues, por ejemplo, eh, pues, evidentemente la gestión de, en este sentido ¿no? eh, mucho más vertical eh, de situaciones de, de este tipo. ¿no? Por lo tanto, a renunciar a libertad en pos de la, de la seguridad. Ahora bien, yo creo que también hay un, un debate cuando contraponemos estas dos ideas, ¿no? que es resignificar la idea de libertad. ¿no? Porque libertad puede ser en un sentido profundamente neoliberal, eh, en la cual hablamos de, de, de liberalismo económico, o libertad puede ser en un sentido, como Amartya Sen recuerda, vinculado al desarrollo, a la seguridad humana ¿no? y a, a derechos sociales. ¿no? Y ese, esa libertad también se estaba desmantelando. Esa libertad también estaba desmantelada, con lo cual no es, es un falso, yo diría, es una falsa dicotomía, ¿no? Porque la libertad también estaba en proceso de desmantelamiento, ¿no? aquí la... la te dejo reaccionar, Chema, nos apuntan aquí en el debate, en Facebook, tenemos unas 50 personas siguiéndonos ahora en directo, uh, preguntaban, ¿no? Y vamos a ver entonces los últimos coletazos, digamos, de este, de este cambio de paradigma ¿no? que tú anunciabas antes, Oscar. veremos los últimos coletazos del neoliberalismo más fuertes, aún que lo último que hemos visto antes de un posible cambio de paradigma real. Uh, dejo la pregunta y te dejo, Chema, que, que, que reacciones a lo de Oscar. Sí, o sea, dicho así prefiero que, que sea Oscar porque sabe que está mucho más preparado para responder <risa> no. a algo, a algo así. Pero bueno, abundo, abundo algo más igual, con algún ejemplo, intentando aterrizar con algún ejemplo de lo que está pasando en, en algunos países, ¿no? Eh, eh, o sea, yo también creo que, que, que se va avanzando hacia, o sea, más allá del concepto de libertad cual sea, se va avanzando hacia hacia la necesidad de una seguridad y por lo tanto la securitización y la excusa del riesgo y del miedo como una forma de, de acentuarla, pero aún así vuelve a ser, vuelve a ser diferente. ¿no? Vuelve a ser, yo estaba pensando bueno, cuando, cuando intentaba, intentaba elaborar sobre esto es decir, cuál es el, el dilema al que me enfrento yo, si me, si me hackean vía Zoom o si hay una app que me va a dar un seguimiento mayor, si voy a tener alguna restricción mayor, por una ley de, de seguridad ciudadana que se ha ido, pero claro, lo, lo que nos, lo que es, lo que está ocurriendo en, en bastantes países de, del mundo es algo mucho más fuerte, mucho más, mucho más agresivo. Es ese acentuar del cierre de espacios de la sociedad civil y es millones de personas que tienen que tomar una decisión terrible entre seguridad y libertad, que es eh, quedarse en casa, en casa seguro, pero morirse de, de hambre. O, o paliar e intentar hacer algo y por lo tanto salir, ejercer esa libertad con un mayor riesgo, por lo tanto con un riesgo de ser infectado mayor, pero sobre todo con un riesgo de morir a palos o de ser apaleado cuando menos por la policía eh, o, de, o de cuando menos re recibir una violentación de sus derechos civiles y, y derechos políticos mucho más agresiva. O sea, lo que estamos viendo es precisamente en esa tendencia que Oscar estabas diciendo, de, de cómo se, se, se acentúa el uso de la emergencia del, del confinamiento para eh, afianzar el autoritarismo, el cierre de espacios, eh, el, el, la represión. Mucho más allá, por supuesto, de la proporcionalidad que haría falta para sostener un estado como el, de, como el del confinamiento y, por lo tanto, utilizándolo para atacar a liderazgos sociales, indígenas, sindicales, mucho más allá de lo que se estaba haciendo antes. Pero acentúa en esa dirección, mientras que se somete a la, a la población a un, a un dilema que es eh, seguridad libertad, pero que es vida o muerte re, realmente a lo, que, a lo que se les está enfrentando. Eh, no está mal, claro. Ante este dilema eh, hemos visto diferentes tipos de reacciones de las sociedades civiles, ¿no? Ante esta demanda de quédate en casa o estate en casa para, para, la, para la seguridad de todos, ¿no? Os comentaba antes que este dilema seguridad-libertad pone en jaque de alguna forma a las democracias y, y hemos visto durante todos estos meses, ¿no? Eh, Cómo algunos países incluso han acabado imponiendo estas alarmas no, no democráticos, ¿no? Um, claro, una pandemia que nos llega o nos ha llegado vía China, que es un país que, que no sabemos muy bien exactamente lo que ha pasado ahí durante todo este tiempo, uh, bueno, nos cuestiona también sobre los diferentes modelos democráticos ahora a nivel, a nivel global, ¿no? Hacia, ¿Hacia dónde vamos en este sentido? ¿Qué es lo que creéis? Yo he leído varios autores ¿no? que apuntan a este sistema, a que bueno, probablemente todos los países se vayan dirigiendo a este sistema uh, que, que parece que es tan exitoso en China, ¿no? que es el de un cierto capitalismo económico y autoritarismo democrático, ¿no? y que la tendencia o el peligro, digamos, de, para entendernos, es que nos dirijamos, nos dirijamos hacia, hacia aquí. ¿Cuál creéis vosotros que va a ser la tendencia? Es difícil, es difícil saberlo. Es, es verdad eh, que el modelo asiático sale eh, casi vencedor ¿no? de, de toda esta situación por la eficiencia con la que ha gestionado ¿no? eh, Corea del Sur, China, ¿no? con, que ha gestionado la, la pandemia, la crisis y que combina seguramente eh, culturalmente una población mucho más predispuesta a que el Estado tenga un papel interventor ¿no? y que dicte una serie de normas que van a ser también culturalmente eh, mucho más aceptadas eh, eh, y de manera disciplinada. Y por lo tanto, yo creo que hay un elemento cultural que seguramente choca ¿no? con otras latitudes y otros contextos. Es decir, decir que vamos hacia el modelo autoritario ¿no? que combinará capital, el capitalismo más crudo con, el, con, una cierta, eh, autoris con un cierto autoritarismo político... Bueno, aquí puede chocar con una sociedad civil eh, que seguramente, al menos en algunos sectores, no estará dispuesta a ceder determinados, eh, de, determinadas conquistas sociales ¿no? en materia de derechos civiles. Sí que es cierto, y yo creo que, que Harari lo plantea, ¿no? eh, que es la posibilidad de que el Big Data, que las nuevas tecnologías, que de alguna manera todo... Toda la información que estamos cediendo a tantas aplicaciones sobre eh, nuestras geolocalizaciones, etcétera, es decir, se hagan de una manera prácticamente invisible, ¿no? Como una, de una manera silenciosa, y que poco a poco vayamos cediendo eh, a terreno a esa vigilancia controlada. Eh, fijaos ¿no? que ahora estamos hablando de una normalidad vigilada, ¿no? que es el nuevo neologismo eh, que se utiliza. ¿no? Y que el ciudadano, y es lo que decíamos antes, ¿no? que la ciudadanía, tengo una cierta predisposición a renunciar a su libertad o a renunciar a determinadas conquistas eh, en, en, en beneficio de tener una me mejor gestión de situaciones tan excepcionales como esta. Entonces yo creo que vamos a convivir eh, con esas tensiones y con esos diálogos donde seguramente vamos a ver muchas voces que traten de resistirse y plantear uh, pues el propio Albarrico, ¿no? O, o mucha gente que desde... Eh, o, o, cristianismo y Justicia ¿no? ha, ha firmado también ¿no? un, uh, un manifiesto en este sentido sobre el peligro eh, que toda esta cuestión tecnológica que también implica. ¿no? Yo lo que, lo que sumaría a lo que, dice, a lo que dice Oscar son tres cosas. Una, estando to totalmente de acuerdo con una, el, el riesgo... De la, a lo que está llevando la, la, la polarización y el, y el extremismo en el propio debate, ya no de, de los estados o los gobiernos como poder autoritario y, re, y represor de los derechos civiles y de los derechos políticos, sino también un poco entre, entre, entre secciones, entre bandos, entre... O sea, la, el, la, la cantidad de gente que va, se va a retraer de, del espacio social político ¿no? y que se va a a retraer por lo, por lo violento de, de ese espacio que a veces llega a una violencia efectiva y que en otros casos simplemente se puede limitar, no, no es poco, a esa violencia que desde las redes o que en los vecindarios se, se puede ver al tiempo. Y, y es absolutamente así. Las, las resistencias se recrean y se vuelven... Eh, mucho, más, mucho más rica. Yo creo que es uno de, de los privilegios que seguramente tenemos quienes estamos aquí. Seguramente parte de quienes están compartiendo este rato en, en Facebook es el participar, el fortalecer, el estar cerca de movilizaciones sociales, de, de grupos que, que se recrean, que reaccionan, que incluso con la novedad de todo lo tecnológico también surgen, surgen respuestas. Y el tercer, el tercer elemento que quizá podemos podemos elaborar algo más, es hacia dónde iría en cuanto a la conformación. Si, si son regímenes más autoritarios, como estamos viendo, qué, globalidad es la que nos, qué, qué multilateralidad es la, la, la que nos queda, ¿no? si nos queda, si nos va quedando alguna. O sea, vemos cómo, cómo, naciones, cómo Naciones Unidas, como secretario general, mantiene esa voz icono de, de una defensa de... De, de la, del multilateralismo de una, de una cierta manera, ¿no? eh, de, de unos valores, de, de unos derechos universales. Pero cu ¿cuántos países quedan que, que, va, que, que, que respalden esto y, sobre todo, que tengan un peso efectivo fuerte? Cada vez están, están siendo menos justo en el momento en el que nos enfrentamos al mayor ejemplo de las últimas décadas, de eh, cisne negro, como se lo ha llamado, de, de, de lo que yo llamaría ese mal público global que solamente se va a poder eh, enfrentar y minimizar y acabar re resolviendo desde el multilateralismo y desde la colaboración. No desde el autoritarismo, el aislacionismo y el nacionalismo identitario del cierre y del eh, el golpear al, al otro. Eh, nos coloca en un muy mal momento. En, en, en, o sea, estamos en un mal, mal, mal liderazgo y mala mirada a lo multilateral precisamente en el tiempo en el que nos hace falta más falta un multilateralismo efectivo, nuevo, que, que enfrentara no solamente ese desafío primario, sino los que vienen atrás en forma de una crisis económica absolutamente devastadora, sobre todo para los más vulnerables. Vamos a ese tema del liderazgo político y de la gobernanza global, porque me parece como muy relevante en este momento, eh, y, y no solo por la pandemia que estamos viviendo o que hemos vivido, sino por, el, por la situación también de crisis climática en la que estamos. ¿no? Somos muy conscientes de que necesitamos más gobierno global, que necesitamos más liderazgo político. Um, alguien apuntaba aquí en Facebook, entre los que estáis aquí escuchando, y os animamos también a seguir compartiendo comentarios o preguntas, ¿no? sobre la cuestión, por ejemplo, del decrecimiento económico ¿no? o, o el tema de un sistema de producción diferente. Claro, todo esto pide de una gobernanza global que en estos momentos está. Uh, totalmente en crisis, como apuntabais, ¿no? Incluso la OMS, ¿no?, uno de los organismos que debía regular y acompañar de alguna forma la respuesta a esta pandemia, ha sido cuestionado y ha habido líderes políticos como Trump que se han desmarcado um, totalmente, ¿no? Uh, bueno, ¿qué estamos aprendiendo de, de esta cuestión y, y hacia dónde podremos ir, no? O sea, las grandes crisis también han sido los momentos en que estos organismos globales han, han renacido o han reaparecido de nuevo o han ganado legitimidad, ¿no? ¿Hacia dónde vamos en este sentido? Yo muy de acuerdo con lo que lo que apuntaba Chema. ¿no? Yo creo que lo que pone de relieve toda esta situación, nuevamente, es aquello que Kofi Annan solía decir, ¿no? que los problemas de hoy día no entienden de pasaportes, ¿no? es decir, eh, que tenemos problemas globales sin instrumentos políticos globales. ¿no? Eh, o de alguna manera ve veríamos cómo en este contexto de globalización, sobre todo en estos últimos 30 años, todas las dimensiones de la globalización, la cultural, la económica, la financiera, se han globalizado, excepto la política, ¿no? excepto la capacidad de articular una autoridad global, eh, que sobre todo tenga capacidad eh, vinculante de muchas de las decisiones. Pero lo que tenemos hoy día es una gobernanza, diríamos, fragmentada, que opera en función de problemas que, que van surgiendo, muy reactiva, que es multinivel, que es multiactor, y esto es una buena noticia, es decir, la gobernanza global que tenemos ya no solo depende de los grandes estados, ¿no? como hace quizá unas décadas, sino que implica ONGs, y aquí Chema pues eh, es la, el papel de Oxfam ¿no? eh, como, como gobernante global también que participa de muchos de esos procesos de negociación en tantos problemas, ¿no? pues lo que tenemos es una gobernanza fragmentada eh, donde los actores sociales eh, empujan empujan hacia soluciones justas, equitativas, sostenibles y donde hay otros actores más en clave privados, en empresa, eh, de empresas privadas o grandes corporaciones, estados poderosos que son los que frenan la posibilidad muchas veces de, de decisiones fundamentales. Tenemos hoy día Actores no estatales tan claves como la fundación y Melinda Gates, que por múltiples motivos está siempre pues, en el debate. ¿no? Es decir, tenemos una gobernanza caracterizada por lo que dicen los expertos, una difusión del poder. Nadie tiene hoy todo el poder, el poder está descentralizado. Y eso podría ser una buena noticia, en el sentido que se está de, digamos distribuyendo, democratizando, pero a la hora, pero a la vez, eh, digamos la coyuntura exige... De, de soluciones eh, eficientes de soluciones urgentes a muchos de esos problemas. ¿no? Y ahí es donde coincido plenamente ¿no? con, con Chema. La coyuntura no podía ser peor, ¿no? porque lo que estamos viendo precisamente es una contraposición de dos miradas. ¿no? El nuevo nativismo o nacionalismo, el América first, el Brasil first, el, el España primero, ¿no? eh, versus... Un globalismo, yo diría un cosmopolitismo renqueante que efectivamente encarna muy bien... Eh... Antonio Guterres hoy día, el secretario general, yo os recomiendo eh, ir a, a la Asamblea General de septiembre, cuando se reúnen todos los estados, y yo les pongo a, a los estudiantes de, eh, de Relaciones Internacionales que comparen los discursos que hicieron en septiembre Trump y Antonio Guterres. Era perfectamente eh, esas dos posiciones del nativismo versus el globalismo, dos maneras de diagnosticar y de aportar soluciones. ¿no? Y el problema... Eh, es que esos hiperliderazgos eh, de repliegue nativistas han surgido en países claves y muy importantes. ¿no? Y, por lo tanto, tenemos un grave problema en este sentido. Ahora bien, yo diría, y con esto eh, acabo, eh, lo que quería señalar. Yo diría, cuando hablamos de gobernanza global, normalmente estamos pensando en una gobernanza muy de arriba-abajo. ¿no? Y yo creo que es importante recalcar esa idea más de Elinor Ostrom, ¿no? de la gobernanza policéntrica, y tener muy en cuenta que no hay gobernanza democrática y justa sin la implicación de la ciudadanía, de las sociedades, de las ONGs que están haciendo un papel eh, eh, fundamental y que por lo tanto el, el horizonte no ha de ser una, uh, digamos una autoridad eficiente, central, que legisle globalmente de arriba abajo. Lo que necesitamos es una gobernanza democrática eh, que sea capaz de articular propuestas de abajo arriba y que implique a la ciudadanía en los procesos de discusión, negociación y deliberación. Porque ahí es donde vamos a ver esas resistencias y esas voces diferentes y esas visiones también con cosmovisiones distintas ¿no? a, las, a las hegemónicas. Totalmente de acuerdo. Pero para hacer un poco de abogado del diablo, Oscar, uno de los problemas... Es decir, estando totalmente de acuerdo con esto, son las vías para hacer efectivas realmente estas voces y para que estas voces realmente sean transformadoras. ¿no? Y aquí es donde no vemos ¿no? los discursos altermundistas de globalización, eh, no, no, no precisamente nativistas, no altermundistas en el sentido de que nos llevan hacia un cierto nativismo, sino hacia otro tipo de globalización, pues son voces poco escuchadas o que tienen una capacidad de transformación o eficiencia a veces eh, menor. ¿no? Para hacer un poco de agua del diablo ¿no? y trasladar también la, la palabra chema como uno de estos actores o ¿no? representante de uno de estos actores globales que hace tiempo que intenta empujar el barco hacia una dirección diferente. Sí, sí, sí. O sea, yo, o sea, intentando con, construir un poco el rencar desde donde lo, lo, habéis, lo habéis dejado. ¿no? Y dando un pequeño con, contrapunto también. Absolutamente de acuerdo, tiene que ser una gobernanza multipolar en el sentido no solamente de, de geográfico, geo, geoestratégico, sino de los diferentes actores y y mucho más. Y creo que sí se está construyendo desde movimientos sociales. Eh, luego, luego diré algo algo sobre ello. Pero al mismo tiempo hay algunos momentos en los que se necesita, se necesita autoridad. Y puede sonar contra, contradictorio eh, re, respecto a lo que a lo que a lo que decía antes. ¿no? Y quizá y en, una, en, una emergencia, en una emergencia humanitaria, aquí el, el símil con la respuesta humanitaria a una situación crítica, es decir, que, que no se cuente por supuesto con las personas, con las comunidades, es más que se refuerce en el sentido comunitario, pero se, se requiere para actuar de una manera eh, efectiva frente a un reto global devastador, un tsunami, en este caso en forma de pandemia, de pandemia virus, hace falta que haya músculo en, en lo multilateral para poder actuar. Si nos vamos a, a las críticas hacia la o, OMS... ¿eh? Claro, las que se, se han hecho o, obedecen a los, las más fuertes, las de Bolsonaro, Trump, las de una amenaza, de se fuera, vamos, obedecen a, a, a, a intereses políticos también, para tapar mucho de lo, que, de lo que tienen aquí, para entrar en el juego con, con China o no, pero se le podrían hacer ¿no? críticas sobre, sobre, su buro, sobre lo burocrático, sobre el hecho de, de la falta de dientes, sobre el sujeto a los vaivenes políticos, no nos olvidemos, no es una organización independiente, eh, está conformada por los, por los gobiernos miembros tienen un cierto peso de autonomía que la multidependencia le da le da también, pero no deja de ser una organización inter, intergubernamental en ese, en ese sentido. Eh, lo que necesitamos es más, lo que necesitamos es, es claramente mejor y lo hemos visto con absoluta claridad y en este caso. Habría que reformarla, habría que hacerla mucho más, más potente y mucho más capaz y capaz de arrastrar eh, precisamente las capacidades múltiples que haya en sector privado, en movimientos, en organizaciones o en los diferentes gobiernos. Por lo tanto, sí el multipolar, pero sí con una fuerza y con ciertos dientes, me, me atrevo a decir, y creo que, que lo hemos notado. En, en, esta, en este mal público global al que nos enfrentamos, lo cual lleva a la necesidad de más cooperación. Y más, antes lo, lo decía, pero, pero me quiero parar porque precisamente estamos andando en el sentido, sentido contrario. O sea Lo que vamos a ver seguramente, no sé si peor, pero desde luego vamos a ver menos cooperación internacional en el sentido más efectivo y, finalmente, uno de los que se mide más esta la voluntad política por un lado y la presupuestaria por, por, el, por el otro. ¿no? no vamos a ver unas contribuciones mayores a las organizaciones que, precisamente, deben enfrentar estos retos. Se me ha centrado en, en la OMS por el hecho de que estamos hablando sobre el COVID, pero podríamos hablar sobre cualesquiera, la fiscalidad Internacional, el cambio climático, cualesquiera de los otros retos, retos globales. Tenemos la Agenda 2030, la de los ODS, pero no tiene dientes. Vuelve, vuelve otra vez a la necesidad de, de la rendición de, de cuentas, de esa exigencia que vaya algo más allá de simplemente una, una, voluntad, una voluntad política. Y no tenemos el liderazgo adecuado. No es el que había cuando se construyen las instituciones post-segunda guerra, guerra mundial. Quizá el, la quiebra fue muchísimo mayor. Quizá no, no hemos tenido esa quiebra para que se produzca esa, ese momento de liderazgo que inevitablemente tiene que construir algo diferente. Eh, ojalá pudiera darse sin la necesidad de que esa quiebra se, se produjera. Finalmente sí hay, hay roles. Y yo no, no me quiero dejar tanto en el de, de Oxfam, que llevamos muchos años en, en esa arena, arena pública, en esa arena pública de la diplomacia, la diplomacia pública. Pública internacional eh, más desde abajo, intentando no solamente llevar una voz o llevar la voz de otros, sino abrir espacios para que otras voces eh, se puedan escuchar, sino en el peso de, de, de las nuevas, de, los, de las movilizaciones eh, sociales nuevas, que, que son a medida herederas también de lo alter, de las que vienen de hace 10, 15, 20 años pero que tienen una, una fuerza sea en el campo del, del, del feminismo y del reto sistémico, no ya a la desigualdad de género, a la injusticia de de género, sino al, al sistema en sí, al sistema económico-político o de las asociadas con el, con el, cambio, con el cambio climático, eh, igual con un cuestionamiento mucho más hondo a simplemente el hecho de enfrentar el calentamiento global, sino todo lo que subyace en cuanto al, al modelo económico. Creo que es, son, son ejemplos y son ejemplos tremendamente innovadores que nos retan a las organizaciones como Oxfam a saber trabajar de una manera. Seguramente mucho más humilde, mucho más desde atrás, mucho más colaborativa, mucho más reconocimiento, desde el reconocimiento de los de los protagonismos donde están, no por el protagonismo en sí, sino por la capacidad para generar cambios efectivos, que es lo que nos importa. Gracias, Chema. Um, bueno, vamos terminando esta conversación porque, como sabéis, pues son conversaciones cortitas, duran 30 minutos, ya vamos a por los, a por los 40 y, y nos hemos elevado un poco en el discurso, en, en clave, una clave quizá un poco más abstracta y en clave de gobierno, gobierno local, es, gobierno global, que decir, pero sí que nos gustaría aterrizar un poco más a realidades concretas, cómo ha afectado esta pandemia y vosotros sois conocedores de dos realidades concretas muy... muy bueno, que, que, que no conocemos tanto, ¿no? En el caso de Oscar, de la realidad de África, ¿no? Y nos ha impactado ver como lo que nos, para nosotros parecía como muy peligroso, es decir, que la pandemia llegara a África y afectara a muchísima gente, al final parece que no ha sido tanto como se temía, ¿no? Y, y a la vez parece que África ha sabido responder bastante bien a esta pandemia, ¿no? A la vez, Chema, también vosotros hacéis seguimiento desde Oxfam de cantidad de países donde la pandemia sí que está afectando fuertemente y por ser países con menos eh, infraestructura, eh, pues la verdad es que el impacto está siendo muy grande. ¿Nos podéis dar, nada, dos pinceladas sobre... ¿no? ¿Cómo se ha respondido desde África a la, a la pandemia? ¿Y cómo se ha respondido desde algunos otros países, Chema, en los que quizás vosotros trabajáis y donde está siendo realmente duro? Yo creo que respecto a África, uno de, las, de los elementos que lo ha, que ha caracterizado esta situación es el regreso del afropesimismo. ¿no? Es decir, cuando empieza, empezaba la pandemia eh, y va a ser importante a nivel europeo, eh, lo que se pronostica es una debacle en el continente africano. Y bien es cierto que todavía ni conocemos el comportamiento del virus, no sabemos si en el futuro va a tener eh, a, a corto o medio plazo un impacto mucho más devastador a, a nivel humano de lo que lo está teniendo, pero sí que es cierto que de África se esperaba poco, se esperaba como... O, Parte de ese imaginario que hemos ido construyendo, ¿no? Desde la arrogancia, desde el etnocentrismo y el racismo clásico de Occidente, en el cual África es construida como un continente, una tierra incapaz, una tierra dependiente y un territorio necesitado, ¿no? Y yo creo que lo que ha sacado a relucir es precisamente muchas lecciones aprendidas, es decir, ha habido una reacción temprana por parte de muchísimos países, eh, que está siendo analizada eh, muchísimos eh, artículos de estas semanas. Yo creo que la Unión Africana, a diferencia de la Unión Europea, nos deja una buena respuesta también eh, temprana a, de una, un intento de articular o una, bueno, una estrategia conjunta y en este sentido, por ejemplo, el, el papel que ha tenido el centro, el CDC, que es como viene a ser el, el, el órgano que eh, gestiona epidemias a nivel de Unión Africana, ha tenido un papel muy destacable y hay artículos muy interesantes sobre cómo lo han hecho. Y yo creo que además eh, nos deja también... Experiencias de resistencia humana, social, de un tejido social y de modelos sanitarios comunitarios eh, que están acostumbrados a enfrentar a pandemias y que están acostumbrados a enfrentar situaciones muy duras y que se han ido uh, construyendo en base a la resiliencia. ¿no? Y eso es un elemento muy importante en muchos contextos. ¿no? Yo creo que a nivel económico es donde seguramente el impacto va a ser enorme en un, conte un contexto el africano que atraviesa varias transformaciones muy de fondo. ¿no? Eh, como la de la urbanización, como la del crecimiento demográfico, como elementos que están transformando muy rápido el continente y que seguro a nivel seguramente a nivel económico el impacto eh, que esta pandemia va a tener va a ser enorme ¿no? en clave de desigualdades y de generación eh, de nuevas eh, realidades de exclusión ¿no? y, de, y de pobreza. Eh, con, completo con, con una palabra sobre, sobre África. Vuelven vuelven temas nuevos ¿no? o sea, en ese hilo de la, de la crisis económica que, que, que estaba diciendo Oscar, la crisis de, de deuda externa vuelve a, vuelve con fuerza y además es muy chocante ahora con la, con la fragilidad de los sistemas de, de salud. Un país como, como Ghana, que dedica al servicio de la deuda 14 veces más de lo que invierte en salud, es imposible que pueda enfrentar no ya el propio coronavirus, sino cualesquiera enfermedades y la crisis económica que, que se viene encima. Donde sabemos que, que, que está teniendo un mayor efecto y está saliendo mucho más en, en los medios es en algunos países de América Latina, especialmente Ecuador y en el principio Perú, Perú, Brasil ahora. Pero creo que bastantes de las referencias que he hecho en el inicio hablan de, de la situación en un país como, tanto como Perú o como el propio Brasil, con el autoritarismo, con la, con la ruptura de la sociedad en dos Quién puede, quién no. Me referiría a, para acabar a un país como, como Yemen, eh, donde reportados hay 540 casos estaba justo mirando en la web de, de datos para dar el último, el último dato. Por supuesto, una, un reporte mucho más bajo de lo que de lo que re, realmente hay. Está expandiéndose ya. Y, y lo que lo que ocurre en un país que no solamente es un, país, es un país pobre, es un país con un sistema de salud frágil siempre, sino que es un país en, con, en conflicto, donde la mitad de, de los hospitales y de los centros de salud no son funcionales, donde han sido bombardeados algunos de ellos, donde otros no son directamente operativos porque no llegan suministros, donde el propio conflicto sigue y donde hay una dificultad para el acceso humanitario, que se ve multiplicada por dos ahora porque se está, se está usando la, la pandemia, para, para frenar el acceso por los bandos, para frenar el acceso de los equipos humanitarios a, donde lo, a los campos donde se hacinan cientos de miles de familias de des, desplazados internos, que si el virus llega será absolutamente devastador y que más allá, aunque no llegue, son víctimas indirectas del COVID por el impacto agravado de su situación humanitaria. Es el caso es el caso de desigualdad extrema, porque es el caso donde la vida se, se está jugando ya y donde una quiebra del sistema global hace que se caiga un poquito más en esa pendiente de que se pueda perder. Uh -huh. Pues mira, para estos tiempos en los que nos miramos mucho el ombligo ¿no? y estamos muy preocupados por lo que le pasa, nos pasa a nosotros y a los nuestros, pues hacer presentes también en este espacio uh, países que además suman ¿no? el conflicto armado uh, en esta crisis, pues la verdad es que yo creo que es realmente importante y nos ayuda a solidarizarnos un poco más. ¿no? Bueno, vamos terminando. Hemos tenido en torno a unas 50 personas uh, continuamente aquí en nuestro en nuestro chat y en, y en Facebook, algunas afirmando y diciendo estoy totalmente de acuerdo con lo que se está comentando respecto a África, o algunos comentarios más sobre, sobre el tema altermundista que hemos, que hemos sacado a relucir hace un rato. ¿no? Um, cerramos ya, y os quería nada, preguntar un minuto para los dos Aprendizaje principal de este momento. No No hemos terminado, evidentemente, aún nos quedan meses y meses y ahora viene el momento también muy duro, que es el de la crisis económica derivada de, de la crisis de la pandemia. Um, ¿Cuál diríais de momento para vosotros que puede ser el principal aprendizaje de todo esto que hemos vivido y con qué os, os quedáis un poco de, de lo que estamos viviendo? Yo no sé si es una, un aprendizaje, ¿no? pero cuando buscamos eh, soluciones salidas hasta, a, esta crisis, a, a esta crisis y a las que vendrán, yo creo que un elemento clave que nos enseña la, la historia, que nos enseña las últimas décadas, es eh, que no podemos esperar a que los grandes liderazgos o los grandes estados solucionen todo esto, porque no lo van a hacer. Eh, yo creo que la movilización social, el papel de los actores sociales, de la ciudadanía, eh, ha sido, es y será absolutamente fundamental para mover esta situación hacia un escenario democrático, un escenario sostenible, un, es un escenario de equidad. Es decir, que la clave, sobre todo tiene que ver en nuestra capacidad como ciudadanía de verdaderamente concienciar, movilizarnos y articular alternativas que ya están en marcha, porque ya hay uh, muchos otros mundos posibles, siempre uh, hacemos ¿no? uh, uso de esa idea, ¿no? pero los otros mundos posibles no es que haya que ir a buscarlos, que ya están en marcha en muchos pequeños lugares que ya funcionamos en clave poscapitalista y en una clave más alternativa. ¿no? Entonces, lo que Necesitamos es la articulación y el empuje de toda esa fuerza social para poder verdaderamente eh, aspirar a una salida transformadora y social. Sino verdaderamente el escenario es más que preocupante. Por lo tanto, yo creo que la pelota está en nuestro tejado, ¿no? Emma, tu aprendizaje. Yo, me, yo me quedo con, con dos. Uno con la necesidad de, de, seguir, de seguir buscando ese espacio seguro y justo, ese espacio intermedio para toda la humanidad y, y no solamente para, para, unos, para unos pocos. Creo que es de los mayores aprendizajes que nos está dejando. No hemos hablado apenas sobre el asunto vacuna. La, la vacuna solo será efectiva. Si es para todas y todos en cualquier lugar, en cualquier, en cualquier espacio de una forma, de una forma gra, gra, gratuita o no acabará con el virus nunca. ¿no? Es esa, esa reflexión de que estamos en ese, en ese mismo círculo y es imposible el que unos pretendan digamos, escaparse de él para, para irse a otro, a, otro, a otro lugar porque acaba teniendo una repercusión sobre el resto de una forma negativa. Y el segundo es, es, es, es muy positivo. O sea, yo, vamos, creo que, que todas, todos tenemos unas experiencias fantásticas de, de respuestas sociales en nuestros entornos cercanos eh, respuestas más reales, solidarias, de, de, de finales en este tiempo, desde la cultura, desde la solidaridad en el campo alimenticio, en el de los recursos, en el compartir, en el más afectivo, en el y que, bueno, pues uno, por, por, por ese privilegio que, que, que ahora tengo después pues de estar en esta posición, me, me, me llegan de tantísimos lugares, ¿no? O sea, un poco ese mensaje esperanzador que también, Oscar, estabas dando de eh, si, si es posible. Y, y, la, y, la, y la sociedad y, y, y las comunidades en una situación crítica como esta muestran si cabe una, no solamente una resiliencia mayor, sino una creatividad y una, una capacidad para la solidaridad eh, entre, entre ellas y ellos muy fuerte. Lo que pediría es que no, no nos quedemos solamente en el, en el vecindario, sino que sea con esa mirada amplia al prójimo lejano. Qué bien, pues con este mensaje terminamos y nos quedamos, ¿no? Este mensaje de esperanza, uh, de una esperanza activa, ¿eh? Como hablábamos el otro día con, con Javier Vitoria, es decir, somos nosotros los protagonistas y los que tenemos que reactivarnos para hacer de esta solidaridad um, algo realmente activo, activo y transformador. Y no solo para el vecino, como decía Chema, sino a nivel, a nivel global. Un agradecimiento muy grande, Óscar y Chema, por pasar con nosotros este rato, esta tarde. Ha sido un lujo realmente poder conversar con vosotros y la conversación queda uh, disponible para todas las personas que os habéis incorporado un poquito más tarde uh, y que habéis dicho, ostras, esto está muy bien, era muy interesante y me he perdido la mitad. Bueno, pues ya. Desde el minuto cero en que cerremos podéis recuperar la conversación desde el principio. Y aprovecho para recordaros también que el siguiente y último de estos diálogos excepcionales lo vamos a tener el miércoles de la semana que viene, miércoles 17 a las 7 de la tarde, en que cerraremos este ciclo con un diálogo con Mons Esquerda, que es médico y directora del Instituto Borja de Bioética para hablar de los debates en el límite, ¿no? en el ámbito de la medicina, la vida y el cuidado que ha dejado esta pandemia. Así que un saludo a todos los que nos escucháis. Nos vemos el miércoles que viene y un agradecimiento de nuevo a Oscar y a Chema. Muchas gracias y buenas tardes. Pues muchas gracias, Xavi. Gracias, gracias a por vosotros. Un gusto. Y un gusto a todos todos. Un placer, Bye. Chema. Un abrazo. Venga, a todos. Gracias. Adiós. adiós, adiós. Hasta luego. Adiós.